Eh, soy Fernando Ibáñez, presidente de ASEAFI, encargado de darles a todos ustedes la bienvenida a la jornada de hoy, que, eh, como ven, va a tratar sobre la renta fija. Es algo que nos han demandado eh, nuestros clientes, asesores, y estamos todos realmente pues, emocionados. ¿Por qué? Porque la renta fija ha vuelto, ha vuelto a las carteras. Quizá ha vuelto de una manera un poco desordenada, ¿no?, con tipos eh, disparados que han hecho que la renta fija pues, lo haya pasado muy mal en el año 2022 y, desde luego, nos genera muchísimo interés e incertidumbre saber pues, cuáles son las opiniones de los expertos de eh, qué tipo de renta fija, qué duración, qué activos son los más interesantes para eh, completar esas carteras, para animar a, a los asesores eh, y dotarlos de herramientas nuevas para que puedan construir sus carteras conservadoras para, para sus clientes, ¿no? Por la parte de la asociación, eh, decirles que, eh, como saben, ASEAF es la asociación que representa a todas las entidades de asesoramiento financiero independiente de España. Seguimos creciendo, eh, hemos sumado cinco nuevos miembros eh, durante este año y nuestro objetivo, desde luego, va a seguir siendo defender los intereses, de desarrollar el asesoramiento financiero en España con la ayuda de todos ustedes y con la ayuda de nuestros asociados. Solo me queda agradecer, por supuesto, a nuestros colaboradores y patrocinadores que los ven aquí, tanto Invesco, Nordea, MG, Almas Brothers y eh, Diafanum, Abaco Capital, Bayern Hall y GVC Gaesco, junto con EFPA y a nuestros media partners, que como ven son CityWire, Fans People, Resort Financiero y Fans Society. Espero que sea una jornada interesante para ustedes, seguro que lo va a ser también para nosotros y solo me queda presentar a, a nuestro amigo eh, Vicente Baró, eh, que además tengo que dar... ¿Puedo dar la primicia o no? Ha sido ascendido a director general de FINEC. O sea, que ahora tengo que hablarte de usted o lo dejamos como está. ¿Es bueno, como quieras. Elige. Bueno, les dejo en las mejores manos para conducir esta jornada. Espero que sea interesante. Muy amables. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un aplauso para Fernando. Eh... Bueno, estaba viendo eh, las colas en el registro de asistencia. Digo, esto me suela. Colas colas con algo relacionado con renta fija. Hace poco se veían relativamente cerca, pero las colas que se vienen aquí es porque aquí se va a compartir información en interés para superar la inflación, no para quedarnos eh, por debajo como, como pasábamos con las letras. ¿no? Necesitamos eh, tener más opciones para, para poder dar más rentabilidad a los, a los clientes y hoy es de lo que vamos a hablar. ¿no? Vamos a, a tener una primera parte en la que vamos a conocer cómo lo están haciendo, eh, eh, cómo lo están viendo en este caso, Milán Ángel García Muñoz, que ahora le presentaré la foto global eh, y las perspectivas macro y de tipos de interés. Y después pasaremos a una mesa donde conoceremos la, la visión de gestores internacionales, conoceremos también varias ideas y acabaremos con un poco también de, de, acento, de acento local, de acento de gestores españoles que también nos van a mostrar cómo, cómo están aprovechando este, este contexto de, de tipos de interés. Yo estoy entrevistando últimamente a muchísimos gestores de renta fija y me pasa que, que eh, les veo como doctor Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado le digo, ¿qué tal están los clientes? Y me dicen, los clientes mal, los clientes mal, pues, que el año fue muy duro. Y le digo, ¿y, ¿y qué tal estás tú? Y me dicen, fenomenal, no había visto estas oportunidades en mi vida, estoy encantado. Entonces, esa dicotomía, lo más normal es que a lo largo del año se vaya eh, solucionando. Y lo que sí estamos viendo, hablamos antes de las colas, también estamos empezando a ver colas de la gente poniendo dinero en renta fija. ¿no? Porque eh, según los datos de Bank of America, eh, llevamos ocho semanas seguidas de entradas de dinero en, en renta fija, que es algo que no pasaba desde hace eh, año, año y medio, y que contrasta, por ejemplo, con las salidas que está habiendo en renta variable a pesar de, de las subidas. Con lo cual... Eh, yo creo que todo apunta a que vamos a ir a una sesión muy interesante en la que vamos a conocer ideas para, para aprovechar y dar eh, mejores opciones a nuestros a los clientes eh, simplemente recordad dos cosas eh, hay una hora de formación eh, EFPA para los que eh, para los que tengáis la acreditación pues podéis entrar en la web de SEAFI después y estará colgado el enlace para poder eh, rellenar el el, el, el test eh, correcto y además la presentación que las presentaciones que se van a ir compartiendo se puede acceder a ellas a través del QR. Aquí vais a ver que en la tarjetita que tenéis hay un codiguito QR pues uno coge el móvil, apunta y ya a partir de ahí le da, abre, como en los restaurantes, y ve la carta, la carta de, de ponencias y la carta también de intervenciones que vamos a tener en esta jornada de renta fija de, de ASEAFI. Así que no, no van a estar proyectadas, ¿eh? con lo cual, si queréis seguir la presentación que van a ir haciendo los distintos ponentes, a, a aprovechad para capturar el código QR y realizarla. Simplemente, antes de empezar con el primer de los paneles, yo también quiero agradecer. Primero a Serafi, pero también de nuevo a los, a los ponentes, a Invesco, a, a Nordea Asset Management, a MNG Investments, a Alma 5 eh, y a SRODES por, por colaborar y por hacer posible que se compartan eh, ideas y conocimientos en esta, en esta jornada de, de Serafi. Así que si estáis listos, vamos a empezar con, con la primera de, de las ponencias. Voy a pedir que suba aquí al escenario conmigo a Miguel Ángel García Muñoz. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros.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 Cuando decía Miguel Ángel, el mercado, ¿no? las expectativas del mercado, cómo se van moviendo los, eh, los precios, los diferenciales, las apuestas en duración, bueno, pues eso, eh, el mercado lo conformamos todos los inversores y vamos a, a conocer ahora la visión de varios de estos inversores, ¿no? algunas de las principales eh, gestoras eh, internacionales, cómo están viendo la situación eh, y, qué ideas, y qué ideas tienen al, al respecto. Vamos a hacerlo con, con una mesa eh, redonda, que, que va a, que va a moderar eh, Omar Omar qué tal eh, a, a, sube por aquí eh, Omar eh, García Peral que Peral. es Managing eh, Director y Portfolio Manager claro. en, en Alma 5 así que te dejo a ti eh, al mando de la mesa muy bien pues nada bueno lo primero eh, buenos días muchas gracias a todos por el tiempo y vamos a tratar de dar una serie de pinceladas versus lo que es la renta fija y como hemos comentado anteriormente pues ahora un activo donde todo el mundo lo quiere incorporar a las carteras. Para ello cuento con, eh, en primer lugar, Carolina González, directora de ventas de Nordea. Hola. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, cuento también con eh, Alejandro Domecq, director de ventas de M&G Investments, y eh, con Borja Fernández eh, Conseco, director de clientes institucionales del Roders. Pues muy bien, pues eh, con vuestro permiso nos vamos a sentar. Vamos a, como decía, eh, pues bueno, dentro del enfoque más macro y general a nivel de, de, de, de política monetaria y económica que hemos estado viendo, pues bueno, yo creo que mi primera pregunta para los ponentes es eh, pues, cuál es la situación de la renta fija actualmente eh, ¿Cuáles son los retornos de partida, sobre todo, que hemos tenido al cambiar ya de nuevo año? Ya no vamos a hablar de, de las pérdidas eh, por tipos de interés, crédito y demás y tal, del 2022, pero sobre todo, ¿cuáles son los retornos de partida, un poco a nivel general, tanto en Investment Grade como en High Yield, como también a lo mejor en la parte de préstamos Senior Secure o préstamos sindicados? ¿Y cómo veis eh, para este año el volumen de emisiones? Eh, Carolina. Si quieres empezar tú. Pues empiezo. Nada. Muchísimas gracias por contar con nosotros hoy aquí. Y la verdad es que creo que, en cuanto al entorno actual, creo que todos vamos a coincidir en que, bueno, el abanico de inversiones de este 2023 es completamente distinto al que tuvimos en 2022. Al final, el 2022, pues, fue el ejercicio más difícil para la renta fija, o sea, de hecho, de las dos últimas décadas. Y, y es cierto que este comienzo de año pues se ve no se nota ese ánimo distinto en el inversor más conservador, o sea al final esto se debe, creo que todos tenemos los bonos en boca y principalmente porque estamos viendo rentabilidades que no veíamos vamos que en las últimas como digo en las últimas décadas y sí que es cierto que este, hemos tenido ese comienzo de año positivo también los datos de eh, los datos iniciales de inflación pues fueron alentadores y bueno eso hizo que se produjera ese rally ¿no? que vimos a, a comienzo de año y que bueno nos puso en un entorno a priori positivo que bueno luego se ha materializado en esas correcciones que hemos visto en las últimas semanas en el mercado. Y al final los últimos datos de inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues sí que han hecho que se produzcan estas... Estas nuevas, que el mercado corrija de nuevo y también porque al final, pues, no se ve claro, ¿no? Eh, ese cuántas, o sea, hasta qué punto van a llegar esas subidas y durante, durante cuánto tiempo. Y si miramos al final un poco ese apetito ¿no? del entorno actual de, de renta fija... Sí que yo creo que hay que destacar que, bueno, hemos visto, de hecho, en enero vimos cómo en un día se batió el récord de, de emisiones de financieros. O sea, que al final es un dato importante por ese apetito de, por el lado inversor. Y también si nos vamos a mirar el investment grade o el high yield, vemos también cómo ha habido ese aumento en la demanda de por esa parte. Es verdad que venimos de unos diferenciales pues atractivos. Es cierto que se han estrechado esos diferenciales y que bueno, ahora nosotros vemos que no están en niveles tan atractivos como en a lo mejor en otras eh, crisis anteriores. Muy bien. Eh, Alejandro, eh, ¿cómo, sí, lo ves? Bueno, eh, cómo lo ves tú. Pues eh, Carolina ha dibujado muy bien el, el marco general y, y la verdad que. Solo añadir ahí que las, las rentabilidades eh, son mucho más atractivas a día de hoy, a costa de, del sufrimiento que tuvieron los inversores durante el 2022. Podemos ver rentabilidades del 4% o superiores en, en investment grade europeo e incluso del 7% en, en high yield europeo, con lo que tenemos más colchón para asumir posibles defaults que, que están puestos en, en precio. Y esas, eh, esas rentabilidades tienen, eh, vienen compuestas de, de, de, dos, de dos partes, de la duración de tipos de interés y de los diferenciales de crédito. Uh -huh. eh, es, son rentabilidades muy similares a las que vimos post-COVID, uh -huh. post-shock eh, de, de COVID, que en ese caso pues, las duraciones eran muy bajas, o sea, la sensibilidad a los bonos de gobierno era muy baja y era todo diferencial de crédito y riesgo de, de quiebras de las compañías. Con lo que nos gusta mucho más... Eh, estas rentabilidades que vemos actualmente más diversificadas por componentes y que en caso de que venga una recesión más fuerte de la que nosotros ponemos en precio, pues esa parte nos debería eh, ayudar y nos, nos debería proteger las, las carteras. En cuanto a emisiones, eh, 2022 fue un año de muy bajas emisiones donde el mercado financiero eh, tuvo... Eh, mayor número de inversiones y fue el, el sector que, que más emitió. Este año eh, ha empezado fuerte, como decía Carolina, para el investment grade. En High Yield sigue flojo y, eh, porque los, los, las tires son más elevadas y los vencimientos, eh, las, las paredes de vencimiento o, o los, uh -huh. eh, lo, los vencimientos de los bonos de, del High Yield no se esperan hasta eh, más 2025, 2026, eh, y eso nos da un margen también de, de seguridad y uh -huh. les permite poder esperar un tiempo. Claro, eh, fijaros al final, esto compara, hablábamos anteriormente que hemos vivido pues más de 10 años, eh, rentabilidades prácticamente y sobre todo en el 2021 eh, totalmente negativas en la parte de renta fija. Uh -huh. Entonces estamos hablando de activos con grado de inversión en bonos apuntando ya a retornos eh, pues por encima del 3,5% dada la circunstancia actual de tipos y de los diferenciales de crédito. Y en la parte de high yield por encima del 6%, eh, por ciento, que sin duda pues, eh, como inversión representaba una, una oportunidad. Borja, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, quizás por complementar también lo que han dicho mis compañeros, eh, que, que hay buenas noticias en, en renta fija, pero bueno, somos conscientes que Vamos a un momento clave en esta parte del año, sobre todo porque pensamos que ya estamos más cerca de un cambio de narrativa de mercado, de inflación a crecimiento. Y eso modifica muchísimo los escenarios en los que nos vamos a mover tanto para investment grade, como para high yield, como incluso para renta fija emergente. La clave de todo y lo que está trasladando es Rodgers, es que es verdad que llevamos ya unos meses advirtiendo que hay una oportunidad muy importante en renta fija. Somos conscientes de que ha corrido en algunos tramos de mercados, o sea, allá no estamos con los mismos niveles de diferenciales que hace unos meses, pero queremos decir que seguimos viendo el mismo, la misma magnitud de la oportunidad. ¿Y por qué? Porque seguimos viendo unos niveles de dispersión en cuanto a rentabilidades de los bonos enorme. En concreto, niveles de dispersión muy similares a los que vimos en la crisis del COVID. cuando nos faltaba visibilidad y realmente nos estamos planteando si esto era realmente el fin del mundo o iba a quedar algo del tejido empresarial que conocíamos eh, cuando todos saliésemos ¿no? de, esa, de esa crisis. Entonces, eso es lo que te permite que a día de hoy, eh, pese a que los índices, que es en lo que se está fijando los inversores y creemos que es, de cierta manera, un, un error que queremos evitar y estamos teniendo en conversaciones con ellos, los índices, pues en InvestmentGrade estamos en 140%, 135 y en high yield, pues estamos ya en un margen de 400, entre 400 y 450. Entonces el inversor está diciendo, ostras, la oportunidad realmente ya se ha acabado en los bonos o ya ha corrido gran parte y si realmente la narrativa, como me estás contando, va a cambiar de inflación a crecimiento y como consecuencia vamos a revisar al alza las probabilidades de recesión, la oportunidad está acabada y ni muchísimo menos porque como consecuencia de esta dispersión, para esos niveles de índice, tú puedes mejorar esa TIR en 100, 200 puntos básicos para los mismos niveles de calidad. Claro. Y eso lo que te dice, en primer lugar, es va a ser un año de gestión activa para los gestores. Veremos cómo se enfrentan muchos de ellos a este escenario de tipos que nunca han vivido, pero que desde luego la oportunidad sigue muy vigente, especialmente para la parte de crédito corporativo. Correcto. Al final, de lo que estamos hablando es esa dispersión de cara a sectores de actividad, posicionamiento de compañías, cuota de mercado... Y, y, y bueno, está clarísimo que desde un punto de vista macro la entrada y los retornos están ahí. Luego, desde un punto de vista de gestión, pues eh, no todo vale. ¿no? O sea, como siempre, yo creo que es un año eh, de cara a la incertidumbre macroeconómica y sobre todo de dónde para o no para la inflación y por consiguiente dónde van a parar los tipos, dónde se va centrando el tiro eh, y, y que los gestores pues, nos ganemos un poco esas comisiones eh, de gestión para sacar ese retorno a, a las distintas carteras. Muy bien. Oye, pues, eh, habiendo hablado ya de rentabilidades un poco y de, y, y de cómo eh, enfocamos eh, los tipos de activos, a mí me gustaría preguntaros por los riesgos. Al final, siempre que uno considera un activo, está hablando de retornos y, luego, qué riesgos implica. Cuando estamos hablando de, de renta fija, pues, al final, antes, eh, Alejandro, comentabas, eh, oye, aquí hay riesgo de crédito, es decir, eh, eh, eh, que nos devuelvan el dinero y luego también tenemos riesgo de tipo de interés. Entonces, ¿cómo veis un poco pues, eh, cómo pueden afectar los tipos si ya, no, si, si ya lo peor ha pasado, si no ha pasado? O sea, ¿cómo, cómo veis en cuanto a tasas de default, riesgo de crédito, qué, qué compañías...? O sea, ¿cómo, ¿cómo veis eso, Alejandro? Ya contéstame tú, si quieres. Vale, pues, eh, efectivamente existen, tenemos varios riesgos encima de la mesa. Uno es el de tipos de interés, que, o sea, que, el, que la inflación siga eh, elevada y, y haya que seguir subiendo los tipos de interés para desincentivar el, el consumo y eso nos puede eh, ahogar los ahorros o las economías familiares y, consecuentemente, llevaría a aumentar a, o a trasladar eso al riesgo de las compañías y a que no pudiéramos comprar sus productos y hubiera más, más, más quiebras eh, y, y esas quiebras, pues, lo, lo, lo viéramos en el precio de, de los bonos. Eh, mucho de eso está, está puesto en el mercado y, por ejemplo, en, en el high yield a nivel global se están descontando tasas de, de, de defaults en periodos de cinco años del 30%, esto a nivel, a nivel global, y ese ha sido el peor escenario que hemos visto desde la crisis de, de 2008. Es un escenario muy negativo y nosotros creemos que no nos vamos a encontrar ante ese escenario, por lo que asumimos más riesgo ahí, porque creemos que nos está compensando por, por, ese, por ese riesgo. Eh, dentro de, de las compañías que pueden sufrir más en un periodo de, de inflacionista, está, estamos intentando evitar esas compañías más ligadas al retail o eh, que puedan sufrir más en periodos de, de subidas de, de precios y que no lo puedan trasladar a sus clientes. Eh, partes de coches también uh -huh. y trasladando la, la cartera hacia sectores que pueden verse favorecidos en este entorno, como pueden ser las financieras o no tener, eh, no verse lastradas como pueden ser las de tecnología, de media y de telecomunicaciones o eh, otros sectores que pueden aguantar. Exacto. Mejor Está economía. claro que desde un punto de vista de nombres cíclicos versus defensivos, o sea, como decía antes Borja, no, no, no va a ser exactamente igual. Carolina. Sí, o sea, por añadir, sí que creo que es importante el timing del mercado en un entorno... Eh, como la actual, ¿no? Con niveles de inflación, con los niveles de inflación, donde el foco está puesto, los niveles de inflación y en esas subidas de tipo. Y como nombraba también Alejandro, ¿no? El, el high yield. O sea, estamos oyendo mucho hablar de un high yield más sano, pero sí que es cierto que al final pues, venimos de eh, unos, o sea, que, que está ahí sobre la mesa el, el riesgo ese de default, ¿no? Que al final venimos de eh, unos niveles eh, mínimos históricos de, de, y ya al final el mercado pues está descontando ese aumento de un 3%. Y esto, sin tener en cuenta que, bueno, que haya un recrudecimiento entre, entre el conflicto de Ucrania y de Rusia que nos podemos llevar al final una sorpresa negativa uh -huh. y que esa cifra pues, sea superior a, al 3%. Correcto. Muy bien. Eh, pues bueno, eh, está clarísimo que desde un punto de vista de renta fija, oportunidad, y sobre todo también por barrios, eh, como hemos comentado antes, eh, desde el punto de vista de crédito, desde el punto de vista de tipos, eh, ¿dónde pensáis que existe ahora mismo más valor o qué parte de la curva? Eh, pues eh, no lo sé, si lo queréis ligar en función del perfil de cliente, en cuanto a nivel de riesgo o no. Eh, ¿Veis valor en el dos años? ¿Veis valor en el cinco, en el diez? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veis eso, Borja? Bueno, yo para responder a esta pregunta me voy a centrar en la parte de inversor europeo, ¿vale? que es la que nos, la que nos ocupa. Desde un punto de vista de inversor en euros, tanto para la parte de crédito como la de tipos, pensamos que hay que ir con el pack completo, los dos. De hecho, un buen ejemplo ha sido este comienzo de año. En el mes de enero lo que has tenido es que la parte de duración te ha funcionado. El mercado de renta fija te está diciendo, ojo, que puede haber recesión a lo largo del año. Los inversores en renta variable subían también diciendo, no va a haber recesión. ¿vale? Y luego, en la parte de crédito, tú ya tienes un nivel de pesimismo recogido en estos niveles de diferenciales medido por el precio de los bonos, no por, vuelvo al nivel nuevamente a, a la parte anterior de en qué cotizan los índices, porque uh -huh. con índices a 140 no hay nadie que aquí diga, oye, esto está dándote recesión. Pero sin embargo, a nivel de precios de los bonos, sí que te están dando un escenario bastante estresado. De hecho, para daros un ejemplo, ahora mismo en Investment Grade, por ejemplo, el nivel de estrés que está cotizando eh, los mercados es que para un escenario de aquí a cinco años el 10% o el 11% mejor dicho de ese mercado de investment grade en Europa no va a existir. La tasa implícita de impagos del investment grade desde el año 80, de los años 80, ha sido el 1,5%. y medio Eso lo que te está diciendo es que te están dando diez veces más de diferencial respecto a su tasa implícita de, de impagos. Cosa que ni siquiera vimos en la crisis global no, de no. crédito. De hecho. Si, si realmente está en lo cierto el mercado, y nos vamos a 11 y 12%, en la crisis global financiera, lo más similar que vimos ahí fue el 14% y hablábamos de high yield. Hablábamos de high yield. No era de investment grade. Entonces, Para nada. Pensamos realmente que se han pasado de frenada. ¿Vale? Uh -huh. Y luego, por la parte de tipos de interés, si realmente el cambio de narrativa en algún momento del año va a pasar de inflación a crecimiento, en todos y en cada uno de los escenarios donde ha habido recesión, la duración ha funcionado. Y prueba de ello es que a comienzos de año nos ha funcionado la duración, ha habido un ajuste en el mes de febrero de duración porque las curvas se han movido al alza y lo que es curioso es que la parte de diferencial de crédito ha actuado como colchón a la parte de duración. Va a ser este el año donde en correlaciones, no va a ser lo de 2022, donde se ha movido todo a la par, sino que por eso estamos diciendo que compremos el pack conjunto de duración y diferenciales de crédito porque los dos cotizan un escenario estresado. Y si nos vamos a recesión, nos va a proteger la duración, se ensanchará la parte de spread, pero ambos están ya cotizando un escenario muy estresado. Entonces, como consecuencia de ello, nos parece que hay que comprar el pack completo en Europa. Correcto. Muy bien. Sí, porque al final, eh, aquí todos estamos hablando de crédito. Es decir, en crédito uno, mire, uno mira la rentabilidad que te puede ofertar y se puede traducir un poco de, oye, a los niveles en los que estamos, ¿qué probabilidad tengo de equivocarme? Y esta probabilidad, conforme vas recibiendo el cupón, pues, evidentemente, te está amortiguando potenciales eh, bajadas de precio adversas. Perfecto. Muy bien. Eh, muy bien. Queda claro. Y, y yo tenía una pregunta, aunque sea un poco... Pues, bueno, a ver, que desde un punto de vista de tipo de activos, es verdad que pues el investment grade ha sido uno de los que la renta fija investment grade, sobre todo por tipos eh, y algo por incremento de diferenciales, como hablábamos el año pasado, pues ha sido uno de los grandes perdedores. Eh, high yield también, pero algo menos, por ese componente de mayor cupón, puesto que estamos asumiendo mayor riesgo de crédito. Pero ¿qué, qué, ¿cuál creéis que va a ser antes? Eh, ¿Dónde se va a producir la recuperación? Es decir, al final... Diferenciales en Investment Grade, eh, de el, por encima del y medio pues bueno, estamos hablando de que, de que cada año, para los siguientes cinco, estamos generando eh, unas plusvalías importantes que te van a colchar Entonces, ¿dónde pensáis que, que, que antes se podría recuperar eh, esas caídas superiores al 10% del año pasado? Carolina. Bueno, nosotros la verdad que creemos que, por ejemplo, el activo de la, la cédula hipotecaria Europea, eh, consideramos que puede tener una recuperación interesante porque, al final, si miramos los diferenciales, está en unos niveles frente al bono gubernamental alemán muy atractivos Y, además, si miramos la oferta neta para este año, pues sí que se espera que sea de la mitad que el año pasado. Uh -huh. Y también, por otro lado, un activo que creemos que también puede tener una, una recuperación interesante es la deuda eh, financiera europea. Creo que todos sabemos que ante un entorno, ante tipos por encima de la media, eh, los bancos son pues, los grandes beneficiados y al final pues, productos como los depósitos o bueno, otro tipo de eh, productos financieros pues, se ven beneficiados y a, aumenta eh, esa, esa demanda. Deuda financiera, pues, muy bien, muy bien. Eh, Alejandro, eh, ¿qué, ¿dónde ves que hay más valor? ¿Cuál sería la estrategia para aprovechar ese tipo de oportunidades? a ver si pues la... Nosotros, eh, recientes adquisiciones o apuestas que, eh, o, o donde estamos poniendo el dinero eh, a trabajar en, en los últimos meses como consecuencia de los movimientos de mercado, estamos viendo oportunidades en real estate, donde... Eh, como consecuencia de, la, de las subidas de los tipos de interés, hemos visto caídas en precio. Hay loans to values generalmente en, en el sector de 50% y están cotizando a 80 eh, peniques sobre el, sobre el par. Entonces, eh, hay una gran oportunidad porque mmm, tendríamos que ver grandes caídas de precio en el inmobiliario para perder dinero, uh -huh. que es lo que, como bonistas, nos puede hacer sufrir y que no nos paguen el cupón. También hay un sector que ha estado bastante denostado es el de las utilities alemanas uh -huh. y donde hemos visto oportunidades a raíz de la, de, pues, de la crisis que tuvo Uniper, pues, que fue rescatada por el gobierno alemán y hubo mucho miedo en el sector y ahí estamos siendo capaces de, de ver oportunidades. Y, como decía Carolina, también el sector financiero. Por, aparte de, las, de los puntos que ha comentado, pues por elemento técnico, el año pasado vimos que fue uno de los mayores emisores y que he comentado antes y eso ha hecho que, que, que, bueno, que se ampliaran los spreads. Eh, otro elemento técnico es que el Banco Central Europeo, que está de salida, no compró deuda financiera, no era elegible, entonces no va a estar perjudicado por ese punto y un tema fundamental es que las valoraciones respecto a sectores industriales son más atractivas que la media histórica. Uh -huh. eh, nos gustan tanto la deuda subordinada como la senior de ciertos eh, bancos y se van a ver favorecidos en este contexto de, de márgenes de, de intereses más elevados. Pues estamos viendo la financiación de los depósitos en España, pues que todavía está por debajo del 1 y, y, y las hipotecas a los precios que lo están concediendo. Sí, yo por complementar un poco, Porja. porque eh, vemos el mercado también muy posicionado claramente. Yo, yo creo que está quedando claro que Investment Grade sobre quizás High GIL, ¿no? pero que no nos olvidemos tampoco de la deuda de alto rendimiento. ¿vale? Entonces, aquí podéis pensar y decir, pero bueno, no me acabas de contar hace dos minutos que si la narrativa va a cambiar. Obviamente tipos de interés a recesión, ¿por qué me voy a meter en high yield? ¿No? Porque puedo esperar un incremento de las tasas de, de impago. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, en la cartera que tenemos de alto rendimiento en Europa, un 20% de la cartera es sector financiero. Y el sector financiero nada tiene que ver, o sea, la recesión a la que nos vamos a enfrentar va a ser una recesión de márgenes y una recesión de beneficios, pero no una recesión de deuda, no una crisis de deuda, como tuvimos en la crisis global financiera y los bancos nunca han estado mejor capitalizados. frente A ratios de capital del 9% en la crisis global financiera, ahora estamos hablando de media en Europa, del 18%. Si miras ratios de depósitos sobre préstamos, también estás en unos márgenes de un 50% mejor capitalizados que los de la época. Y ahí estamos teniendo cupones del 9% y del 8%. Y aquí en España hemos comprado, bueno, nosotros hemos estado comprando emisiones Sabadell, Unicaja, a este tipo de, de, de tipos y de tires, que nos parecen muy interesantes, sobre todo para decir, oye, realmente, de rating estoy comprando algo que es de alto rendimiento, pero en términos de fundamentales me estoy comprando una compañía que es investment grade, en un momento de tipos de interés donde, obviamente, nunca han estado mejor posicionados los bancos. ¿no? Entonces, no. bueno, que, que va mucho por barrios, que no hay que quedarse en la, en la narrativa un poco tradicional de decir, oye, investment grade sobre high yield, no. En high yield también estás comprando con un margen de seguridad bastante elevado. Y prueba de ello es que puedes tener una cartera en high yield con un 20% en financieras y unas tires del 9% y estás comprando una cartera relativamente descafeinada para lo que es el riesgo de crédito. Exacto. Sí, bueno, al final eh, todo depende luego, cuando hablamos del look through, de la calidad crediticia de las distintas compañías y sin duda ahí lo que yo resaltaría de lo que habéis comentado los tres, pues es que el sector financiero ahora mismo, en función de los diferenciales de crédito, tipo de interés, y cómo está la situación macroeconómica, el margen de intermediación de los bancos, estamos viendo en resultados, que están teniendo unos resultados excelentes y, y conforme el devenir de los últimos 10, 12 años, pues está clarísimo que comparado con la crisis de crédito del 2008, los bancos están infinitamente mejor capitalizados de lo que estaban en, en, en aquel momento. Es decir, o sea, las acciones de, de gobiernos y demás han, han servido por lo menos para eso. O sea que, muy bien, pues eh, por, por mi parte eh, yo creo que, que no tenemos nada más. No sé si, si queréis eh, comentar algo o, o, o algo adicional o no, pero, pero queda todo eh, bastante claro. Hay una oportunidad en renta fija. Eh, todos los que estamos aquí, por lo menos aquí sentados, eh, entendemos que, que es un activo que hay que incorporar en las carteras también para mm, optimizar la frontera eficiente y, y nada más solo eh, daros las gracias y sí perdón ah bueno tú ibas a comentar eh, no, no idea. ibas a comentar bueno estábamos hablando de las oportunidades tenías el mando porque querías eh, sí pero eh, no sé si ya si pincho aquí directamente va a salir ah sí sí que sale Fenomenal. ah perdón bueno, pues, en, en menos de cuatro minutos, que es lo que me queda. Eh, esta diapositiva es que me hizo bastante gracia porque, hablando con uno de nuestros gestores, nos mencionó que este año iba a ser el año del bueno, el feo y el malo, haciendo un poco un símil a la película de Sergio Leone, ¿no? Del Spaghetti Western. Entonces, él lo que sugería es que este ejercicio en renta fija debe ser hecho para todas las clases de activo que hay en el universo. Y, bueno, es un caso práctico que os traigo para el ejemplo del crédito investment grade, como os he mencionado, para comprar el pack completo de duración más crédito investment grade. Entonces, él decía que si hacemos este símil del bueno, el malo y el feo, el escenario bueno sería un aterrizaje suave de la economía, el escenario malo un aterrizaje brusco de la economía y el año feo es ese no landing que dicen en inglés, que es básicamente que volvemos a cometer el error que cometimos el año pasado, que es no nos creemos a los bancos centrales y realmente los tipos permanecen un periodo de tiempo más alto de lo esperado o que ese giro o pivot de la FED realmente no se produce por oye, el del Banco Central Europeo. Entonces, os he traído este ejercicio. No sé si veis bien las cifras, pero para hacer el ejercicio, en las columnas tenéis esos tres escenarios. En la parte que está sombreada en gris es lo que me diría una parte de la ecuación, que es los diferenciales de crédito, y en la parte blanca, la parte de duración. Entonces, como veis, en el escenario soft landing, pues realmente aquí lo que hay es una compresión de diferenciales de crédito, la duración, obviamente, también hay un aplanamiento de curva, y en la rentabilidad total sería del 6,28%. Vale, pues el crédito investment grade en este escenario, tanto por duración como por diferenciales de crédito, ganaría dinero. En un aterrizaje brusco de la economía, yo pierdo por diferenciales de crédito. Obviamente, hay ensanchamiento. Pero, sin embargo, la parte de duración, fijaos lo que yo os mencionaba antes, que es que, para un ejemplo de una cartera de cinco años de duración, como la que tiene nuestro euro corporate Bond, pues, obviamente, perdería, eh, ganaríamos casi un 11%, porque, obviamente, los inversores se refugian en la duración. En un aterrizaje brusco perdemos por diferenciales de crédito, pero por duración ganamos. La rentabilidad total en ese caso sería del 8%. Y en ese escenario de no landing, que sería el peor, para este caso que os estoy exponiendo, de crédito con duración y de investment grade, pues la rentabilidad sería plana. Hay muy poquitos activos en renta fija ahora mismo, que haciendo este ejercicio para estos tres escenarios, que es un poco el escenario o el ejercicio que estamos haciendo tanto para high yield como para renta fija emergente, como para deuda soberana, como para crédito investment grade, pinten este escenario donde sea el que sea el que se materialice, tú tengas una rentabilidad total en positivo. Y creo que esto es el ejercicio que tenemos que hacer todos a la hora de construir carteras conservadoras para este año. Y como veis, pues bueno, es una de las clases de activo donde, como os decía, tanto por duración como por diferenciales de crédito, ya cotizan un escenario de bastante estrés. Muy bien. Pues Alejandro. Pues muchas gracias. Eh, bueno, la, la idea que traemos nosotros es eh, un fondo flexible, global, que sea capaz de aprovechar las oportunidades que creemos que existen actualmente y que sea dinámico y activo. Y eh, que pueda invertir en bonos de gobierno, en crédito, investment grade, high yield, ABS, bonos flotantes, eh, incluso equity. Que tenga todo ese universo de inversión a su disposición para aprovechar las mejores oportunidades y obtener el retorno óptimo en, en, en cada momento. Y ahora, como veis en esta gráfica, pues, estamos en un buen momento para ello. Mucho mejor del que estábamos a principios del, del año pasado. Para no eh, extenderme mucho, pues eh, el fondo es el, el Optimal Income. El gestor lleva más de 30 años en el mercado. Cuando empezó el universo de inversión al que tenía acceso era de unos 15 trillones, billones y ahora está en 45 billones. También eh, los elementos o los tipos de activos para entrar en ese mercado son mucho más sofisticados, puedes eliminar la duración y puedes tener esa flexibilidad para moverte como hemos visto eh, a lo largo de todas estas épocas que, que hemos vivido y capitalizar las oportunidades. El año pasado, empezamos con una dura en 2022, empezamos con una duración de 2,6 años. Acabamos, según subían los, las tires de los bonos y veíamos rentabilidades eh, reales positivas en el mercado, con una duración de 5 o 6 años. Eh, pasamos de Estados Unidos recientemente a más Europa. Eh, incrementamos la exposición... En, en financieras desde el 8% hasta el 28%. Eh, investment grade fuimos reduciendo exposición a, a, de largo plazo en Estados Unidos a financieras en Europa y incrementamos la exposición a high yield. Con lo que creemos que en este momento donde hay tantas oportunidades, debemos tener la flexibilidad para, para aprovecharlas. Muy bien. ¿Y Carolina? Y bueno, yo para ir concluyendo, la... La idea que traemos nosotros de Nordea hoy es, como es, como hablaba antes, de la, de la cédula hipotecaria europea. O sea, nosotros seguimos eh, apostando por este activo, o sea porque un poco por recordarlo el activo en sí, ¿no? este activo eh, se caracteriza por ser eh, muy, muy seguro. O sea, al final tiene una doble garantía. Por un lado, tiene la garantía de esa del emisor, o sea, de esa entidad financiera que está emitiendo la cédula. Y por otro lado, tiene esa garantía del conjunto de subyacentes, ¿no? ese, ese conjunto de hipotecas. Pero además, o sea, seguimos viendo esa seguridad en el activo porque eh, hace unos años la, la legislación europea le dio un trato preferencial a la cédula hipotecaria europea y la situó al mismo nivel que los depósitos hasta 100.000 euros. Y esto al final, en un entorno como el actual, en el que tenemos una recesión sobre la mesa, pues es importante. ¿Por qué? Porque al final está, en un caso de, de insolvencia, o sea, en un caso de un default, eh, se encuentra situado a, a la cabeza o sea, eh, de la prelación de pago. Y además, o sea, me atrevo a decir que estamos apostando por lo que consideramos que a día de hoy es el activo dentro de la renta fija más seguro. Porque si miramos su histórico, en los 200 años de historia que tiene el activo, eh, no ha tenido ningún default. Y de hecho, podemos recordar que incluso pues, depósitos en Chipre se vieron afectados. Y nosotros en Nordea llevamos casi dos décadas gestionando la cédula hipotecaria europea con un equipo que lleva, pues, eh, focalizado en la gestión de este activo únicamente. Y contamos con tres estrategias, que es nuestra familia de los cover bond Tenemos desde el hermano mayor, que es la primera estrategia que lanzamos, que es el European Cover Bond Fund, con duración cinco años. Luego, el low duration con duración cubierta un año y luego pues el opportunities que lo lanzamos hace, hace tres años, los tres tienen la misma estrategia, mismo equipo gestor, y en este caso lo que hacemos es bueno es ponernos el doble a crédito. tenemos una duración, una gestión de duración más flexible. Y, bueno, la verdad que consideramos que para el entorno actual son estrategias muy interesantes porque, además, bueno, como contamos, creo que aquí es lo fundamental y es contar con un equipo que tenga una gestión activa de, del activo y que sea capaz de generar alfa. Y, al final, estamos hablando de, de una capacidad de, de generación de alfa que, que han cumplido, pues, todos los años desde el lanzamiento de las estrategias. Y, bueno. Pues, por mi parte, nada más. Agradecer de estar hoy aquí. Muy bien. Pues, gracias. Ahora sí, hemos terminado eh, con la parte de, de, de la mesa y, a continuación... Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Yo me quedo, creo. Quédate por aquí. Yo me quedo por aquí. Mientras se mientras, eh, levantan y cambiamos las sillas, yo voy a pulsar el sentimiento de la audiencia, si te parece bien, con la triple pregunta. Tenemos esos tres escenarios que ha comentado Borja, aterrizaje brusco, aterrizaje suave o que no hay... ¡Uy, va! Casi hay aterrizaje brusco. Pero Nos hemos librado con hablando... los pelos. Entonces, levantad la mano los que pensáis que vamos a tener este año un aterrizaje brusco de la economía. Manos arriba. Muy pocos. Ahora los que pensáis que va a ser suave, ah, vale, aterrizaje suave. Vale. Y los que no va a haber aterrizaje que vamos a seguir creciendo. Bueno, pues ahí, ahí tienes ese sentimiento que hay. Aterrizaje suave es lo que eh, nuestra audiencia hoy espera. Pues vamos a conocer una, una estrategia concreta eh, para sacar rentabilidad a nuestros ahorros con, con Omar. Muy bien. Eh, bueno, voy a ver si soy capaz de utilizar esto. Eh, mi nombre es Omar García, eh, como me he presentado anteriormente, y yo soy gestor del de fondo Alma 5. El fondo Alma 5... Eh, o sea, invierte en préstamos sindicados. Y os queríamos contar un poco, para los que no estéis familiarizados con el activo o habéis estado familiarizados con el activo, pero hace tiempo que no eh, lo tenéis en el radar y demás y tal. Pues bueno, eh, la estrategia a seguir, cuando hay una volatilidad en los tipos de interés, como estamos viendo cómo está afectando a todos los instrumentos de renta fija. Y, eh, pues bueno, sería invertir en préstamos Senior Secure.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 Y, por mi parte, eh, he terminado. Muy bien. Muy bien. Nada, muchas gracias, muy interesante conocer vuestro... Pedimos un aplauso para Omar García Peral. Gracias. Y vamos a, a seguir conociendo estrategias, en este caso, de la mano de, de Fernando Fernández eh, Bravo, que es Head of Sales Active Iberia eh, de Invesco. O sea, que tiempo, tiempo para ti. Muchas gracias, Vicente. Pues nada, muy buenos días a todos. Lo primero, bueno, pues, eh, José, muchas gracias. Y, y a Seafi por invitarnos a, a estar en el día de, de hoy. Eh, hemos hablado un poco de, de todos los aspectos, de la macro también, de la renta fija. Y yo, de alguna manera, lo que quería era, bueno, pues, eh, aterrizar en, en una idea de, de inversión en renta fija, eh, un poco el todo lo que, lo que hemos hablado hoy. ¿Por qué? Porque bueno, pues, eh, podemos invertir en un amplio espectro de renta fija. Está claro que yo creo que, después de todo lo que han explicado, el investment grade europeo, ahora mismo, por un binomio rentabilidad-riesgo, es lo más atractivo. Pero bueno, eh, le queremos dar pues, un enfoque diferente, es decir, un enfoque eh, Total Return. Es un fondo que se llama Invesco Global Total Return Bond. Es un fondo en el que bueno, pues, eh, lo gestionamos en, en Reino Unido, eh, en nuestro centro de gestión de, de Henley. Y los gestores dicen que es su estrategia Unconstrained. ¿Qué significa un poco Unconstrained? Bueno, pues que no tiene límites. Es decir, podemos estar invertidos 100% en cash, 100% en high yield, eh, 100% en, en deuda emergente. Eh, aquí lo que buscamos es pues, eh, preservar eh, capital, aunque bueno ya sabemos que que lo que es la renta fija y eh, lo vivimos el año pasado fue un año pues, muy complicado. Pero bueno, aún así, como luego pues, eh, os enseñaré, el año pasado no fue un drama para, para nosotros. Caímos un 6%, es una caída, pero bueno, si lo comparamos pues en términos relativos a cómo cayeron los índices, pues por encima del 14%, pues bueno, no lo hicimos del todo mal. Entonces, es un fondo global de renta fija, está denominado en, en euros, podemos tener algo de divisa que lo hacemos puntualmente, pues podemos tener algo pues de francos suizos, de, de libras, de dólares, pero bueno, lo, lo que hacemos normalmente es cubrirlo todo a, a euros y esa flexibilidad, tanto en crédito como en duración el fondo también se puede poner corto. Es cierto que no hemos estado con duraciones cortas eh, históricamente. Sí, lo que hacemos es igual por bloques, eh, bloque euro, bloque dólar, y ahí sí hemos estado eh, negativos, lo que ocurre es que en, en el global de, del fondo luego tenemos duraciones positivas, que os lo enseñaré pues, eh, más adelante. Entonces, bueno, eh, es nuestra, nuestra estrategia pues, eh, más, más flexible. Eh, como veis, pues como hemos estado invertidos en los, en los últimos años, pues desde cash, desde deuda emergente, desde crédito, ya pueda ser europeo o pueda ser eh, global, también deuda subordinada, también eh, high yield y como veis, pues bueno, pues mucha flexibilidad en la parte pues de, de, de crédito. ¿Cómo estamos posicionados y también un poco cómo estábamos hace un año? Es decir, hace un año, en enero del 2022, teníamos prácticamente pues, dos terceras partes de la cartera en lo que llamamos liquidez, que es más bien la suma del cash, de la deuda a corto plazo y también de la deuda gubernamental. ¿Cómo estamos ahora? Pues un 37%. Es decir, aquí lo que vemos es esa gestión de binomio rentabilidad-riesgo, cómo nos vamos moviendo y cómo de verdad pues somos, eh, somos activos. Entonces, eh, el año pasado teníamos un perfil pues mucho más eh, defensivo. Por ejemplo, pues en deuda emergente, que normalmente es deuda emergente eh, hard currency, es decir, no tenemos moneda, moneda local, sino que es un poco la parte más defensiva dentro de, de emergentes, tenemos un 6% pues ahora tenemos un 12%. En deuda subordinada, pues de la misma manera. Es decir, estábamos en niveles de un 16% y ahora tenemos pues casi eh, un 23%. En la parte de crédito también, es decir, somos capaces de, de, de ser flexibles y de gestionar un poco pues, eh, en la ola de, de la renta fija. Con lo cual, el año pasado, pues también en la parte pues, de, de duración, pues veníamos, luego ahora volveré, veníamos en, en duraciones, pues eh, en dos años, y ahora estamos en duraciones de cinco años. Es decir, que también en lo que es la parte pues, de, de duración, pues como digo, pues somos flexibles. Como veis, hemos estado en algún momento pues eh, negativo, pero no el fondo. Es decir, lo que veis la línea eh, sería pues como hemos estado, que hemos estado con duraciones entre. 1,8 y 8 años. Y luego, bueno, pues en el diciembre de 2015 lo que estábamos era eh, negativos en el tramo de duración euro o, por ejemplo, pues en el 2019 en el tramo de duración dólar. Pero a la hora de sumar todas las, las, las duraciones, eh, hemos tenido pues una duración... Eh, positiva. Eh, también, eh, ¿dónde vemos ahora mismo las fuentes de, de rentabilidad? Y para que veáis un poco pues dónde están las yields en muchos de los activos. Es decir, yo creo que lo, lo, han, lo han comentado mis compañeros, la deuda subordinada financiera, el, el, el tier 1, pues eh, está en rentabilidades cercanas al 10%. Es decir, no hay que asumir tanto riesgo de high yield sino que nos gustan mucho más emisores investment grade, pero con deuda más junior. Y lo vemos, por ejemplo, pues el posicionamiento que tenemos en high yield, puro no financiero, es un 5%. Pero luego, sin embargo, tenemos bonos híbridos y tenemos deuda subordinada que de verdad nos está dando unas rentabilidades bastante elevadas. Como veis, bueno pues luego también tenemos en, en deuda eh, deuda emergente y un poquito pues, eh, en deuda eh, local también. Y luego, bueno, pues eh, en, Viendo un poquito el gráfico que también nos había enseñado antes, eh, si nos centramos en la parte más de, más de riesgo, pues también. Es decir, el camino que llevamos haciendo en los últimos meses, pues como veis es de ir eh, asumiendo más, más riesgo. Más riesgo en crédito, más riesgo en duración. Es decir, pues como veo, teníamos dos, dos terceras partes en liquidez hace un año, pues ahora tenemos un, una tercera parte y en duración veníamos de dos años 2,4 y ahora tenemos cinco años de, de duración y quizás pues por eh, sacar un poco pecho pues también en, en, con respecto al año pasado pues el año 2022 pues dimos una rentabilidad de menos 6% cuando el índice que es un índice también pues muy muy amplio pues de una rentabilidad de menos 13% ¿no? con lo cual es un fondo que tiene más de 10 años eh, son 2.000 millones ahora mismo bajo gestión y, como digo, pues bueno, pues bueno ha sido muy consistente tanto en la parte de rentabilidad como también en la de los gestores. Es decir, somos 10 años en los que el track record está gestionado por el mismo equipo y creo que me van a sobrar tres minutos. No sé si aprovecharlo si tenéis alguna pregunta y si no, pues mira, pues terminamos igual antes. Pues nada, Pepe. Yo, si quieres. Vicente. Bueno, si me quieres hacer alguna pregunta, no, encantado. No hago otra cosa que preguntar en mi vida. <risas> pues si quieres, te la, te la lanzo ya. Eh, comentaba yo antes que, desde el punto de vista de flujos, que estamos viendo, eso es un fondo total rector, que tiene mucha flexibilidad. Desde el punto de vista de flujos. Hay entradas en renta fija este año, pero sobre todo en investment grade. Sí. O sea, al final, ¿cuánto tenéis en cuenta esos movimientos desde el punto de vista de los flujos de dinero? ¿Cuánto lo tienen en cuenta los gestores a la hora también de mover la composición? Bueno, a ver, nosotros un poco nuestra estrategia más flagship es un fondo de crédito europeo. Eh, y ahí es donde realmente estamos viendo mucho más las, las entradas. Lo que ocurre es que, bueno, pues en un entorno que tampoco. No sabemos dónde la FED o los bancos centrales van a pivotar, con lo cual esta estrategia, que es algo más flexible, pues bueno, puede ser mucho más eh, rápida a la hora bueno, pues de, de mover. Es decir, cuando uno invierte en una estrategia de crédito europeo, pues bueno, pues eso es en lo que estás invirtiendo. Aquí realmente pues eh, si viniese algo que ahora mismo no lo estamos descontando y que fuera negativo, pues nos podemos ir 100% acá ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, nuestro fondo de crédito el año pasado lo hizo también muy bien, pero en términos relativos cayó un 11%. Eh, sin embargo, bueno, pues igual esta estrategia es capaz un poquito de, de, de gestionar esa, esa ola. Pero vamos, desde luego, donde más eh, flujos estamos viendo ahora es en Crédito europeo eh, y también digo, pues eso en nuestra otra estrategia, pero bueno, esta sería algo más flexible eh, y también, bueno, pues con un horizonte temporal, pues a tres, a cinco años, pues eh, con una TIR, de hecho es mayor la TIR, que no lo he dicho, es una TIR del del 5,02% de, la TIR del, del fondo, cuando igual en un fondo de crédito estás más en torno a un cuatro o cuatro y medio, porque al final también aquí tienes pues deuda emergente o más subordinada financiera. ¿Desde cuándo no tenía una tirasía el fondo? Bueno, eh, yo creo que pues desde el año 2009. Bueno, el fondo se lanza, perdón, en el año 2010 estaba pensando en, mm. en nuestro fondo de crédito, pues eh, seguramente desde el lanzamiento pues en el, año, en el año 2010. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, no. eh, por contarnos esta idea. Eh, vamos a pasar al, al siguiente panel. Pues Un aplauso bueno. para Fernando. Muchas gracias. Vamos a ir ya con el, con el último de los paneles, vamos a tener ahora, yo decía yo al principio también un poco de acento eh, español, gestores eh, eh, españoles, eh, cómo están eh, moviendo ellos sus carteras, cómo están viendo también este, este interés ahora por la, por la renta fija. Eh, yo creo que nos falta, nos falta una. Mientras eh, se si sientan les voy a ir eh, presentando para ir eh, ahorrando tiempo. Eh, tenemos en primer lugar, eh, vamos a ver, por aquí empezamos eh, con Pablo. Pablo González, de Abaco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pablo, es consejero delegado de Abaco Capital. Muchas gracias. Sigo con María Morales, que es Senior Asset Management Fixed Income de GVC Gaesco. Así que gracias por estar también en este panel. Y con Antonio Aspas, que es socio y cofundador de Bayern Hold. Antonio, bienvenido también. Bueno, estáis viendo, habéis estado siguiendo la, la, la jornada. Muchas ideas, está claro. Que la, que la parte de la renta fija pues por fin ha vuelto ¿no? después de, de tanto tiempo en las, en las carteras. Vamos a, vamos a iniciar esta mesa, si os parece. Eh, eh, yo decía, el acento español, ¿en, ¿en qué se traduce? ¿Qué os diferencia a vosotros de, de otras firmas como, como, tal como, como gestionáis? Por ejemplo, Pablo, empezamos por ti. Eh, nosotros principalmente lo que yo creo que nos diferencia es que nos enfocamos en crédito. ¿no? En lo que, entre toda la renta fija lo que hacemos es crédito. Y las dos cosas que yo creo que, es, que son nuestra ventaja, una es que, al ser pequeños, nos enfocamos en emisiones pequeñas. Normalmente, eh, solemos enfocarnos en 35 nombres, no más de 35 nombres, e intentamos buscar oportunidades en emisiones que, que suelen tener menos de 300 millones. Entre 300 y 500 es el máximo. ¿no? Y esa es una de nuestras ventajas. Y la otra, pues, la experiencia. ¿no? Ya llevamos, yo ya, en mi caso, más de 30 años eh, invirtiendo en crédito. Y creo que eso pues, te, te ayuda a llevar momentos como este, ¿no? en los cuales se producen cambios de paradigma eh, y, y, y te ayuda un poquito a ir anticipando y preparándote para los distintos escenarios que pueden, que pueden venir. ¿no? Yo creo que esos son los dos puntos fuertes que tenemos. ¿no? El ser pequeño y, y enfocados y, el, y también la cercanía con el cliente, en ese sentido, explicarles muy bien los riesgos que estamos tomando y que realmente los riesgos muchas veces no son la volatilidad y los tipos de interés cuando se trata de crédito. ¿no? Hablabas de cambio de paradigma, Pablo. Yo me acuerdo que entrevisté a Pablo unos días después del de famoso Whatever It Takes y me dijo, es que esto es un cambio total. Y yo, si solo son unas palabras, dijo, es un cambio total. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. María, ¿qué os diferencia a vosotros? Pues yo en, en nuestro caso diría, también somos pequeños, pero eh, es la flexibilidad y la agilidad. Al final nosotros hemos diseñado, bueno, personalmente ya llevo gestionando renta fija de manera flexible bastantes años en diferentes casas y ahora estoy aquí en JBC Gaesco y, y lo, que, lo que nos enfocamos es que eh, la gestión sea muy flexible en cuanto al tipo de instrumento al que podemos acceder Ahora estamos más en crédito corporativo, como luego podemos explicar, pero nos gusta la deuda gubernamental, nos gustan las cédulas, nos gusta lo flotante, nos gusta el high yield, nos gusta todo, pero cada cosa en su momento. ¿no? Entonces, eh, esa flexibilidad que permite ese folleto, eh, eh, nos permite adaptarnos muy bien al, al, pues, eh, a la visión que tenemos macro y al momento del ciclo económico que, que vemos. ¿no? Y la otra, la otra parte, que es la agilidad, Va muy enfocada a la gestión de la, de la duración de, de, de la cartera, porque la cartera la podemos situar de menos 5 a más 10 y aunque normalmente, no, como decía mi predecesor, pues no, hemos estado en duración negativa total absoluta, pero sí hemos estado en duraciones muy bajas eh, y luego hemos eh, añadido duración mediante derivados de manera súper ágil. Entonces, esa quizá es la distinción. El poder eh, situarnos en partes de la curva, aprovechar pues curvas invertidas, curvas que de, de repente bueno toman pendiente a través de eh, del posicionamiento con derivados. Ese ¿no? o sería un poco el complemento, lo que yo destacaría. Muy bien. Antonio, ¿en vuestro caso? Bueno, en nuestro caso yo creo que se aplica a los tres eh, nuestras alternativas para invertir en renta fija son dos. Tenemos dos fondos de renta fija. No es como una casa grande que tiene una sala de fondos. Tienes 50 fondos de renta fija y siempre hay alguno para elegir y alguno que ha ido bien porque, claro, si inviertes en high yield, en investment grade, en China, en España, pues alguno habrá ido bien. Aquí tenemos dos, tenemos que cuidarlo mucho porque... Porque, primero, está nuestro dinero y, segundo, eh, no podemos jugar con la bolita. donde está la bolita? Como decía, cuando tiene 50 fondos. Eh, y, segundo, pues que creemos en la renta fija. Eh, eso parece algo de perogullo, pero no es así. Hay muchas casas que tienen fondos de renta fija porque tienen que tenerlos, pero hacen una gestión prácticamente indexada. Nosotros creemos la renta fija, analizamos las emisiones, eh, una a una, como si fuera renta variable, eh, aunque el, el, el foco es distinto, luego hablaremos de ello, pero, pero analizamos eh, la renta fija, creemos en ella e invertimos pues, eh, tanto en high yield como en investment grade, como en Europa, como en Estados Unidos, como en mercados emergentes y yo creo que esos son principalmente los dos factores. Uh -huh. Vamos a ver ahora esa, esas diferencias o ese estilo de gestión en qué se concreta en las carteras eh, que, tenéis, que tenéis ahora, eh, Pablo. Pues nosotros tenemos una cartera de, de crédito, eh, ten, estamos en, en duración corta y la rentabilidad estimada que tenemos ahora es un poquito superior al 7%. Y bueno, si quieres luego hablamos de, de los detalles que, os, que queráis. Cuéntanos un poquito más. De, pues, sí, pues sí, a ver, luego ya si queréis hablamos de, del paradigma y cómo vemos el futuro. no Pero lo que estamos posicionando nosotros ahora mismo, no, no, mi opinión personal es que la inflación va a estar aquí mucho más tiempo de lo que de lo que la gente cree y de lo que el mercado descuenta. Entonces, eh, está, por eso estamos en la parte corta de la curva. Tenemos una parte de high yield bastante importante, pero lo que estamos muy centrados son en dos cosas. En que todo el crédito que tengamos este, tenga activos reales detrás, porque creemos que la inflación va a estar aquí durante tiempo. Entonces, lo que estamos centrados es en buscar emisiones, que aunque sean de high yield o no, lo importante es que la deuda neta sea como mínimo como máximo dos veces y media el valor de liquidación de los activos reales. Porque creemos que es muy importante en estos momentos dentro del mundo del crédito eh, tener eh, activos reales que te puedan defender en caso de que, los, de que los, las suspensiones de pago eh, empiecen. ¿no? Que, que es una posibilidad que vemos. Y también porque creemos que hay que estar protegido contra la inflación. No, no, no, vemos, no vemos una caída de la inflación rápida de ninguna de las maneras. ¿no? Uh -huh. vamos. De la cíclica sí, pero de la estructural que nosotros la definimos entre un 4 y 5%, creemos que vamos a estar ahí como mínimo un par de años. ¿no? O sea, la idea de los bancos centrales que están repitiendo de tipos más altos durante, durante más tiempo. Sí, van muy detrás de la curva, en mi opinión, y la inflación está aquí para quedarse ¿no? por lo menos un par de años. Uh -huh. bueno, vale. Y lo que tienen que hacer para hacerlo no lo van a hacer, para, para bajarla. Que tienen que disparar los tipos de interés, ¿no? En tu opinión. Sí, sí, pero, <risa> si queréis luego hablamos, pero me, me tendría que una hora hablando. pago a seguir con, con María. ¿Vosotros, ¿A vosotros qué salen las carteras? Eh, pues, pues en la cartera, desde, desde que hace unos años eh, no hemos tenido rentabilidad, ni hemos ah. tenido cupón, ni hemos tenido nada, ha tornado mucho a, ser, eh, a estar muy en crédito corporativo, efectivamente. ¿no? Más que en deuda gubernamental, eh, puesto que no, no pagaban nada. Entonces, teníamos que asumir ese pequeño más riesgo, por decirlo así, que es el crédito, eh, a costa de que nos pagara algo, sin tampoco tener unas duraciones largas, porque en realidad, eh, mmm, históricamente, este fondo no ha pasado nunca del 4 de duración. Eh, ahora, sin embargo, ese 80% de crédito corporativo, que yo diría que es la cartera, eh, tengo en perspectiva que empiece a tornar, eh, paulatinamente y poco a poco, a más deuda gubernamental. Lo que ocurre es que de momento esto está siendo un proceso muy paulatino uh -huh. y bastante lento, eh, que va un poco en función de la visión de, de la inflación y de los tipos de interés. Claro. Y parece ser, por lo, que, por lo que estamos viendo en las últimas semanas, pues que la inflación podría estar más tiempo de lo que se estima ¿no? en este repunte que hemos vivido y por tanto no hay gran prisa por incrementar las duraciones demasiado. Uh -huh. La duración ahora mismo está en dos y medio, pero viene de duraciones de inferiores a dos en los años previos, o sea que no, no nos hemos ido a duraciones largas. Eso sí, el 40% de la cartera, por eso duración vence en, en tres años... Pero sí tenemos una parte importante de la cartera situada en, en, en, en deuda financiera. Estoy bastante de acuerdo con, con predecesores aquí que han, que han puesto de manifiesto el valor que yo creo que hay en la deuda financiera. Los bancos están pues, pues ahora mismo en muy buena posición. Para ganar dinero, pero también con balances fuertes y, y bueno, pues hemos incrementado esa deuda financiera que ahora está en el 30% venía de niveles más del 20, 20 y poco y en todos los espectros de, de la deuda, mucha deuda senior y mucha senior non prefer, sobre todo deuda senior prefer pero también hemos tomado deuda, deuda subordinada y, y alguna T1. Eso sí, los nombres, especialmente en la parte at 1 mmm, de calidad, son grado de inversión. Son bien. nombres eh, que, que, que en su deuda, incluso Coco, pues son eh, investment grade. Okay. Muy bien. Antonio. Bueno, en nuestro caso, como, como decía, el, el, el enfoque es de analizar las compañías, pero mientras eh, en la renta variable lo que buscas es, en general, la gente lo que busca o que tendría que buscar es eh, que aumente el beneficio por acción a largo plazo. En la parte de renta fija que cuando nos centramos lo que buscamos es que eh, la rentabilidad sea interesante y que nos vaya a devolver el capital. No buscamos compañía de tanta calidad, me da igual que el beneficio por acción vaya a bajar, que la directiva no sea excelente, como sí si que tendría que cumplir la renta variable, pero lo que busco es que eh, que, que no tenga ninguna duda o por lo menos el, el, ese, ese riesgo me recompense por la rentabilidad de que esa compañía me va a poder pagar los cupones y me va a devolver el, el capital, al vencimiento. Eso te hace que no estés en las mejores compañías ni mucho menos, porque, porque ahí la rentabilidad es interesante. Eh, te, te hace buscar compañías pues que están en una, un sector eh, complicado, o que han pasado dificultades, pero por ejemplo el sector inmobiliario ahora mismo nos parece interesante compañías que no, eh, eh, triple b, eh, con investment grade, que no, que no, que tienen un apalancamiento, por ejemplo LAR, eh, que la conoceremos aquí en España, tiene un apalancamiento del treinta y poco por ciento sobre el net asset value. Es un triple B, te paga por encima del seis ciento. Eh, es interesante, pues así en otras compañías no tan conocidas, pues igual son extranjeras, para inversor de la calle. Eh, IAG, la línea aérea, por ejemplo, te, te pagaba en torno, por encima del 10% a la edad reducido te pagaba pues, en torno al 7%, nos parecía interesante. Eh, por ejemplo, una, nuestra principal posición ahora mismo es Cajamar. Cajamar es una cooperativa de crédito, es poco conocida, sobre todo para inversor extranjero, pero... La gente, si se pone a estudiar, es la entidad de crédito que más ha bajado eh, la morosidad. Tiene unos, unos niveles de, ahora mismo de cobertura eh, por encima de lo de la Caixa, de cobertura sobre morosidad, un nivel de, de morosidad muy bajo. Eh, y, y, y te pagaba pues, 13%, ahora sea, ha bajado está, pues en el 9%. pues es Lo que hacemos es un análisis, punto a punto, buscando que, que sea interesante para, para, para el bonista eh, y sin preocuparme, entre comillas, la calidad de la directiva o si la compañía van a subir los beneficios o no van a bajar los beneficios. Uh -huh. eh, eh, pensaba que me ibais a responder antes cuando en la composición de la cartera la tira esperada que tenéis, ah. eh, pero os lo la, os la voy a pedir ahora que me dais esa tira esperada y un poco los riesgos que veis más importantes para, para que realmente acabe desembocando en niveles de rentabilidad similares a, a esas tires. Pablo. Eh, pues, sí, la TIR que tenemos ahora es un poquito por encima del 7, con una duración de 1,5. Como dije antes, eh, tenemos muchas oportunidades. Podríamos eh, subirla muchísimo, pero queremos estar prudentes, eh, porque el principal, el principal riesgo que vemos en nuestra, en nuestra cartera es que realmente los bancos centrales de lo que tienen que hacer que es subir los tipos rápido y bajar la inflación y producir una recesión gorda. ¿no? Eso sería quizás lo que peor nos vendría, pero creemos que lo más probable es que suban despacito y que suban y bajen, no, que no luchen, con, que no se pongan un objetivo de volver a la inflación al 2% pronto, sino que más bien su objetivo sea bajar la inflación al 2% si pero probablemente dentro de cuatro o cinco años. Ahora están hablando ya del 2025. Probablemente lo vamos a ir viendo cómo lo alargan al 26 y 27, ¿no? Entonces, en ese escenario queremos tener la duración corta para extender duración y coger aún más crédito, ¿no? Pero queremos que eso lo vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo conforme los tipos de interés empiecen a subir un poquito más y también cuando empecemos a ver que las economías empiecen a... Por... Porque, al final, para parar la economía, lo que tienen que hacer es parar el gasto. Y para parar el gasto hay dos cosas claras. La primera, eso te va a bajar los beneficios empresariales y lo segundo, tienes que restringir el crédito entonces cuando se restringa el crédito va a haber problemas queremos que haya problemas en muchos sectores de crédito y queremos tener la flexibilidad de, que, de poder cogerlas cuando, cuando aparezcan que queremos que va a ser en los próximos um, tres, tres o cuatro trimestres ¿no? Uh -huh. okay. María pues el, el, la tiro de, del fondo está en seis y medio uh -huh. la duración está en, en dos y medio y y el principal riesgo, me estoy completamente de acuerdo con Pablo. Al final, cuando tienes una cartera de, intensiva en crédito y no tanto en duración o en gobierno, pues lógicamente eh, una, recesión, una recesión importante sería, sería mal asunto. ¿no? Pero realmente no parece que estemos de momento ahí. Eh, los, los bancos centrales intentan pues, manejar la situación eh, metiendo un poquito más de gas o menos, no sabemos si serán 25 o 50, pero, pero desde luego han, han hecho un ejercicio muy importante en el 22 con, con una rapidez en subida de tipos que de momento no se ha traducido eh, prácticamente en, en, en caída del crecimiento, ¿no? los crecimientos son fuertes, pero también hay que esperar un poco algún trimestre más para ver la para ver las consecuencias de todas estas subidas. ¿no? Por eso eh, la idea eh, es eh, que ese crédito corporativo eh, nos permita hacer una transición suave hacia deuda de gobierno cuando estimemos más o menos que los tipos están llegando a su nivel, que, que, que lógicamente no tenemos una varita mágica y no sabemos, creo que ni los bancos centrales todavía… Sí pero eh, que va a dar oportunidad al mercado a alargar esa duración y a comprar deuda, hacer ese trasvase de crédito a deuda gubernamental en los próximos trimestres o, o próximos 24 meses y, y, por tanto, el mayor riesgo es una recesión grave. Lo demás sería subsanable. Es que hace 18 meses la inflación era transitoria, es que se nos olvida, ¿eh? Por eso. Por hace 18 eso. meses era, era transi, transitoria. No sé si estabais antes cuando he hecho la pregunta del escenario que, que esperaba eh, la audiencia, la mayoría ha apostado por un, por un aterrizaje suave. Eh, bueno, cuéntanos la, la TIR que tenéis en Bayern Holden eh, y también los riesgos principales que veis. Vale, como he dicho, tenemos dos fondos, uno más agresivo y uno más conservador, de renta fija. El más agresivo tiene una TIR del 8,10 ahora mismo. Eh, con un un, un, algo más del 50% en investment grade y con una duración de tres años eh, sin coberturas. Históricamente hemos tenido mucho tiempo coberturas por vendido, sobre todo el bono español, a veces el alemán, pero ahora mismo sin coberturas están en tres años. Y el más conservador con una duración de 0,7 menos de un año y una una tir del 5%. Lo, el principal riesgo pues, es que la inflación se, se, sea permanentes eh, no sea difícil de controlar. Ese es el principal riesgo que supondría pues que sigan los tipos pues altos, subiendo más de lo esperado durante más tiempo, lo que pueda llevar pues, a una recesión. Ese es para nosotros el principal riesgo y lo que intentamos protegernos. ¿Cómo veis? Eh, el competidor principal de la renta fija que es la renta variable, que durante unos años no ha tenido no, no, no ha tenido esa, esa parte de la renta fija. Pero en los mercados de renta variable, lo que, lo que comentan muchos gestores, que eh, no sé si estáis de acuerdo, es que se está poniendo un precio, en un mundo mucho perfecto, en el que aterrizaje va suave, no va a hacer falta subir tipos de interés. Incluso hasta hace nada se veía eh, primera bajada de tipos eh, en finales de este, de este año. ¿Pensáis que está demasiado iluso el inversor en renta variable? ¿O vosotros, desde vuestra óptica de renta fija, le encontráis algún sentido a, a la evolución del mercado? El de renta variable. Sí. Eh, a ver, eh, lo que me, depende, yo creo que hay que, hay que diferenciar ¿no? eh, por mercados. Yo, yo, yo lo que veo ahora mismo es, en donde, veo, donde veo que el crecimiento, claramente, en el mejor de los casos, no puede venir ni de Europa ni de Estados Unidos. Porque en el mejor de los casos, Europa y Estados Unidos vamos a tener inflaciones más o menos altas y crecimiento muy bajito. Y eso sería el, el mejor, mejor de los escenarios. ¿no? Entonces, ¿el crecimiento dónde va a venir? Pues yo creo que va a venir en Asia y emergente. Entonces, las acciones que tenga exposición ahí, desde mi punto de vista, tienen sentido. ¿no? Luego, claramente, entre Europa y Estados Unidos, la valoración de Estados Unidos es muy muy superior a la de Europa no y además la agresividad de los tipos la agresividad de la FED va mucho más por delante con lo cual si va a parar la economía, cuando pueda va a parar la economía antes que la nuestra con lo cual yo donde veo quizás eh, la parte que, que me preocupa la única parte que me preocupa realmente donde veo excesos un poquito en el mercado es alguna, es en Estados Unidos en alguna parte de Estados Unidos y en los demás países en Europa Pues sí es verdad que, que, que la bolsa no han quedado mucho, pero las valoraciones son razonables. A lo mejor no son razonables para entrar en una recesión, pero para un escenario de inflaciones entre el 3 y el 5 y crecimientos entre el, entre el 0, 5 y el 2 sí que están. Uh -huh. eh, entonces, a, la única parte que me preocupa a mí es la parte de Estados Unidos. En Estados Unidos sí que, de momento, el mercado está, haciendo, está pensando que es un escenario ideal ¿no? de, uh -huh. de crecimientos fuertes, eh, inflaciones que van a bajar más o menos deprisa... Uh -huh. Y que yo creo que es poco probable, que puede, podría ocurrir, pero lo veo poco probable. ¿no? Uh -huh. María, porque lo, lo pregunto eh, porque, claro, al final es competencia de, sí. de, vuestro, de, de vuestro activo, ¿no? Bueno, yo yo de hecho siempre digo que la renta variable es eh, la cara de la moneda de, del crédito corporativo, ni más ni menos. Quizá al final eh, puede ir una, puede hacer un mejor performance un activo un poquito antes por, por, por tema de bueno, que la compañía, las compañías en general hayan reforzado sus balances y lo hagan mejor el crédito para luego finalmente hacer mejor los beneficios y, por tanto, las acciones. Pero al final van muy parejas. No podemos eh, deslindar una cosa de la otra, en mi opinión. Eh, yo estoy bastante de acuerdo también con Pablo, en el sentido que eh, yo sí que noto cierta complacencia, o especialmente en el cortísimo plazo, y esto ya muy cortoplacista, pero en las últimas semanas, donde los tipos han seguido repuntando, parece que vamos hacia esa inflación pegajosa, no, sticky, que dicen y, y, que, y que realmente vamos a tener más, eh, más tipos por, por más tiempo más elevados. Y ahí sí que he notado cierta complacencia, pero no quiere decir que que, que, que, no, que o sea, que, que, que por valoración no estén más o menos en, en niveles que, que debieran estar. Quizá la bolsa americana eh, tradicionalmente se ha visto siempre más, más, más cara y posiblemente esté más cara, efectivamente, pero, pero siempre hay nichos. ¿no? Y luego, bueno, pues el tema emergente a mí me pilla un poco más... Eh, más lejano, no conozco tanto el caso, pero claro, eh, es posible que de China, con esta apertura de la que, de la que ahora pues, pues, pues han empezado a disfrutar, pues sea eh, una vuelta de tuerca para el crecimiento del país y por tanto las bolsas en China lo hagan, lo hagan bien, porque después de, de eh, un, unos años tan duros, donde además han tenido una crisis inmobiliaria tan brutal mm. el país pues eh, las bolsas también lo han hecho relativamente mal no entonces pues mm. sí que de ahí sí que podrían venir sorpresas gratas mm. Pero lo que sí tenemos todavía es cupones mucho más altos tienen mucho más altas que retarías por dividendo eh, Antonio eh, sí bueno eh, hablando sobre que como lo vemos la parte de renta variable nosotros pensamos que, que, que es por segmentos eh, si quitásemos las grandes compañías, eh, pues los megacaps y quitas también las compañías en pérdidas, eh, las, las, las valoraciones son mucho más razonables. De hecho, las compañías de mediana y pequeña capitalización nos parecen muy muy atractivas, con valoraciones en la parte baja históricas. Eh, ahí vemos mucho valor. Entonces, eh, como siempre, el mercado de renta variable igual que de renta fija es amplísimo y siempre hay pues, sitios donde puedes encontrar valor. Importante. Yo quería plantear aquí un par de, de, de debates que yo en mis conversaciones con gestores y en las entrevistas últimamente tengo. Es Básicamente está todo el mundo de acuerdo en algunas cosas, pero en otras no. Una es duración. Eh, hay una parte del mercado que yo veo que está empezando a subir eh, duración en las carteras, lo ha ido poco a poco incrementando. Y la, y, la otra, eh, y la otra es high yield, si es momento de aumentar también peso de high yield o si es momento de ser más conservadores. Voy, voy a cambiar el orden, voy a empezar ahora por María. Pues en cuanto a Hail, la verdad es que nosotros los últimos seis meses hemos mantenido incluso bajado algo la exposición a Hail, que bueno que está ahora mismo en torno al 28% de, de, del fondo, ¿no? Eh, que ya es una exposición importante, ¿no? de ahí que al final pues son tires del 6, del 7, del 8 en este tipo de fondos. Es cierto que de ese, de ese porcentaje de high yield, eh, un 14%, es decir, la mitad, viene de deuda financiera subordinada, ¿no? de grandes eh, corporaciones que sí que, que son grado de inversión en sus, en sus deuda senior, pero que a lo mejor en su AT1 o en su tier 2 son eh, son deuda subordinada, ¿no? como, por ejemplo, Cajamar, que comentaba el, el compañero. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, es cierto que eh, no estamos eh, incrementando, tampoco bajando sensiblemente, pero estamos redirigiendo el dinero hacia esa deuda financiera subordinada que nos da, nos da confort, nos da TIR… Y, y, y nos hace pues eh, capturar la tir desde otra perspectiva no sí. la deuda la deuda high yield corporativa pues la seguimos teniendo es cierto que es muy ese pues el, eh, ese 14% pues está en duraciones inferiores a 4 sí. con lo cual la visibilidad de los flujos de las compañías es, es la adecuada pensamos no y en cuanto a la duración, si quieres te contesto ya, sí. aunque ya un poco lo he dejado entrever, sí. mi intención sí que es subir la duración, en la, en la realidad, pero lo estoy haciendo de forma muy paulatina. La verdad es que me cuesta un poco, pues porque vamos viendo que, que es un tira y afloja, ¿no? que ahora de repente vemos en la situación de tipos que, que son más 25, pero de repente se endurece y son 50, de repente el terminal rate en Europa ya vamos casi por el 4. Entonces, eso me hace estar también precavida desde el punto de vista de la duración de la cartera ¿no? y, y pienso que si al final la duración, o sea, la, la inflación dura en el tiempo, va a haber tiempo de hacer ese trasvase lentamente y subir las duraciones. Uh -huh. Antonio. Bueno, por la parte de High Yield Investment Grade, eh, nosotros pues estábamos, hasta hace un, un año estábamos donde nos llevaba el mercado que, que era, no, no, por supuesto, no tener nada que de negativo. Entonces teníamos pues, más del 75% en Investment Grade y hemos pasado, pues, eh, pues, de, sobre todo en los últimos tres o cuatro meses, a tener más del 50% en Investment Grade y creemos que vamos a seguir aumentando. Creemos que las primas que paga eh, el high yield, no la, la, siempre la balanza de relación de renta, rentabilidad riesgo no nos parece adecuada. Eh, puede ser un aterrizaje más duro de lo esperado, puede ser que los tipos también más de lo esperado y te haga que las empresas tengan un empeoramiento, pues sobre todo pues son empresas más endeudadas que lo sufran mucho más, entonces nos hace que, que hayamos bajado bastante el peso en, en high yield, aumentando como digo, por encima del 50% en investment grade. Por la parte de duraciones eh, también hemos bajado la duración bastante, estamos ahora pues como he dicho en, en, ligeramente por debajo del 3%, de tres, de tres años que diga. Eh, ¿Por qué? Porque aunque estamos ahora mismo eh, en, en la duda entre dos posibilidades. No tenemos claro, eh, no sabemos si va a ser el escenario de que si todo sale bien, la inflación va a volver, creemos, al 2,5-2% el año que viene. Es el escenario fabuloso, pero hay peligros por el camino, sobre todo pues, eh, vemos el, la, el precio del petróleo que pueda volver a subir eh, y eso sin ninguna duda sería... Eh, matador para, para la inflación y hay otros peligros pues eh, los salarios que también que cueste más y por eso en, ante esa duda preferimos estar conservadores la curva está bastante plana de, de rentabilidades de con duraciones por duración entonces estamos en, en tres años Pablo sí nosotros tenemos bastante high la ahora más del 70% Pero quiero decir claro que no le recomiendo a nadie que lo haga. Que invierta en... No hagáis esto en vuestras casas. No, no, a ver. Yo creo que, que tienen razón en lo que dicen y que, que el high yield va a sufrir, porque va a haber, probablemente poco a poco se, se va a tener que ir contrayendo el crédito. ¿no? Eh, la razón por la que lo tenemos nosotros es por lo que decía antes, porque como queremos que la inflación va a seguir alta, durante algún tiempo estamos buscando empresas que tengan activos reales. Y eso nos hace, pues. Eh, que muchas de las empresas que estemos buscando, y también queremos que esos activos reales valgan por lo menos dos veces y media. ¿no? Entonces, estamos muy concentrados en oil, en petróleo, en gas, en, en navieras, en inmobiliarias, en, tenemos incluso empresas de, que tienen cárceles. Vamos, ten, estamos, en, que estamos buscando empresas que tengan activos reales, y la mayor parte de esas empresas suelen estar en el triple, de la parte del triple B para abajo. Entonces, eh, es el motivo por el que. Pero en general, no queremos que sea, que sea un buen momento para estar en en, en Haiji general y mucho menos en todas las emisiones que se han hecho apalancadas de, de, pa, para financiar compras. ¿no? Empresas que tengan cárceles, has dicho. ¿no? ¿Qué? Empresas que tengan tenemos, cárceles. Tenemos incluso alguna, porque lo que estamos buscando al final son activos reales. Porque... O sea, porque van a aumentar mucho los impagos y van a meternos a todos en... Algunos a lo mejor no, pero, pero lo, que queremos, lo que queremos realmente es... Buscar cosas que, que tengan activos tangibles por si, por si la inflación está aquí mucho más tiempo que, que cuando venga la suspensión de pagos tengan, tengan activos reales y por eso estamos ahí concentrados pero de, de hecho no creemos que el resto del jalilo lo va a hacer mal. Okay. bueno, pues yo creo que, que ha sido un gusto conocer de primera mano cómo estáis gestionando vuestras carteras y, y, esas, y esas dicotomías ¿no? que tenéis, cómo las estáis, desde luego de, estamos en mercados ahora mismo inestables, pero muy interesantes, muy interesantes. Es que en este mundo de inversión, al final, eh, rara vez es blanco-negro, normalmente te mueves en un mundo de grises. Claro. <risa> Pero os vais por la, os vais a dormir ahora por la tarde más contentos que hace seis meses, por lo que veis, o se, os seguís sí, preocupados sí, sí. por las rentabilidades que siguen viendo los inversores. Sí, sin ninguna duda. Yo estamos teniendo mejores. Carry. <risa> ya, o sea, es que el yo, mundo yo, nos ha cambiado mucho Sí, claro. yo, creo, yo creo que esto es una vamos, Yo lo veo muy positivo Yo estoy muy, claro. Creo que en los próximos dos o tres años la rentabilidad mm. que podemos tener nosotros y, y mis compañeros en renta fija puede ser extraordinaria ¿no? sí. Yo veo un mundo lleno de oportunidades Hay que tener cuidado en navegarlas Te puedes equivocar un poquito en, el, en los tiempos mm. Pero las oportunidades son de las mejores que hemos visto en mucho tiempo y creo que van a estar aquí Sinceramente eh, luego me, me voy a arriesgar eh, nos, De hecho nosotros hemos dicho que Sí si no pasa nada, el escenario que vemos es doble dígito en cuenta, en cuenta fija. Bueno, vamos a ver si, si es verdad que será muy bueno para vuestros inversores y para vosotros también. Así que os pido para, para, para ustedes, para Pablo, para, para María y para Antonio un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues doy, doy paso a Fernando eh, Ibáñez para que clausule. Recuerdo que en la web... Tenéis que capturando con el código QR con el móvil tenéis acceso a las, a las presentaciones, también al vídeo de la jornada en cuanto se, se suba, si queréis ver algo, la, la repetición o los mejores momentos. Así que lo tenéis todo, todo ahí. Y yo agradezco a Seafi una vez más pues, que, cuenten, que, que cuenten conmigo para, para estar este ratito con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Bueno, pues ya solo nos queda clausura del acto. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido interesante. Me quedo con la frase de Antonio: ¿no? nos movemos en un mundo de grises dentro de la renta fija, por lo menos ya no es un mundo de negros, ¿no? eh, como estábamos viendo en el año 2022, que no teníamos ninguna visibilidad. Y les volvemos a convocar para el siguiente evento de Asiafi, que tendrá lugar el 19 de abril donde vamos a hacer un nuevo Green Evolution, una nueva jornada sobre sostenibilidad en las inversiones, sobre temas de ESG. Vamos a tocar temas muy candentes, como esto es verde o de qué color es, esto es greenwashing, ¿Esto, la CNMV está tomando las cartas en el asunto, como saben. Vamos a hablar de esa regresión que hay en los artículos 8 y 9 y bueno, a ver si entre todos, sobre todo con los profesionales que nos acompañan, arrojamos un poco de luz sobre este tema tan interesante. Por la parte de ASEAFI, por supuesto, saben si me digo lo mismo, que es la casa de todos. no. Eh, siempre hago la broma de Canal Plus, abónense eh, los que no estén, ¿eh? por algún motivo, pero cuantos más seamos, por supuesto, más, eh, más representatividad eh, tendremos y conseguiremos nuestro objetivo de desarrollar el asesoramiento independiente, que en el fondo, como todos ustedes saben, es el mejor. ¿eh? Muchísimas gracias.